En este video vamos a ver qué opciones del programa me pueden permitir realizar ediciones para la generación e interrelación de formas. He partido de la misma lámina 1 que configuramos en el video anterior en el que he editado el rótulo cambiando el número de lámina si hago un zoom he puesto en vez de 1, 2 y el título de la lámina que debe quedar como operaciones para la generación relación de formas una vez que edito el rótulo voy a bloquear esa capa me voy a posicionar en la capa de entidad donde voy a estar trabajando lo primero que voy a hacer es reducir, escalar el tamaño de mi entidad para que pueda después disponer en la lámina las operaciones que voy a realizar entonces voy a seleccionar mi entidad voy a venir a objeto y le voy a pedir transformar fíjense que si no les aparece acá eh, es porque está acá abajo deslizándose a ver voy a darle vuelta objeto transformar, ahí está ahí apareció eh, en esta persona transformar tenemos distintas opciones, vamos a comenzar por escalar, entonces como lo quiero escalar proporcionalmente para reducir en principio el tamaño le voy a tildar esta opción de escalar proporcionalmente y lo voy a, en mi caso a escalar a un 40% para que se aplique tengo que darle al botón aplicar bien ahí está después, una, cada vez que yo realice una operación de transformación es conveniente que le dé eh, limpiar para que los parámetros vuelvan eh, a los predefinidos y pueda volver a comenzar eh, con cada una de las transformaciones que haga bien. entonces, con esta entidad es la que voy a um, trabajar, lo que voy a hacer es eh, copiarla y duplicarla para tener varias copias. Lo voy a hacer con el teclado, control C, control B. Muy bien, así, y voy a reservar una al menos por si necesito más copias. La voy a dejar aquí a un costadito. Perfecto. Voy a comenzar con esta. Una de las primeras, entonces... Eh, generación o es sea, una de las primeras ediciones que puedo llegar a hacer justamente es la de escalado, entonces voy a volver a escalar proporcionalmente y en este caso le voy a decir que lo quiero al 70% bien, le voy a dar a aplicar y ahí está mi escalado al 70%, entonces tengo el original, bien, y este es el escalado al 70%, eso es lo que van a tener que ir indicando en cada una de las operaciones que ustedes presenten en la lámina. Entonces, en este caso sería escalado proporcional al 70%. Vamos a hacer otra operación. En este caso voy a destilar, escalar proporcionalmente. Fíjense que voy a limpiar acá para que vuelva todo al 100% y en el ancho le voy a dar 150. Aplicar. Ahí está. Entonces, en este caso correspondería eh, colocar el texto de escalado en ancho 150%. Voy a hacer lo mismo, pero con un escalado, primero limpio, bien, un escalado de altura eh, al 120%. Y le doy a aplicar. Muy bien, ahí está. Después, otra de las operaciones que podemos hacer es una variación con esta herramienta que me ofrece el programa de inclinar lo voy a hacer con esta nueva figura me voy a ir a inclinar, voy a limpiar acá me voy a ir a inclinar y le voy a decir que en horizontal lo incline 40 grados Aplicarlo. ahí está, he realizado una distorsión por, eh, con inclinación eh, horizontal 40 grados muy bien y también podemos hacer lo que, eh, una variación de la estructura interna de mi entidad, voy a hacer un zoom para acercarme a la figura, con la herramienta de editar nodos por ejemplo, yo podría eh, transformar mi entidad modificando esta línea recta y transformándola por ejemplo en curva Bien, O, por ejemplo, podría acá modificar esta parte cambiando la estructura interna de esta manera. Bueno, ustedes pueden explorar las opciones y elegir las que, la que más le parezca eh, aplicar. Muy bien. Ahora voy a tener que recurrir a mi original. Y vamos a hacer algunas operaciones para la interrelación de las formas. En este caso, lo que voy a hacer es copiar, control C, control B, eh, al menos dos veces mi entidad y voy a hacer, voy a, a superponerlas en este caso, porque lo que voy a hacer es una operación de unión. Entonces, esta es la relación eh, o la forma en que yo dispongo mi entidad. Puedo copiar también esto, duplicarlo para aplicar la operación y que eh, quede demostrado cuál era el origen del que partí, el original del que partí y a lo que he llegado. Entonces, una vez que tengo elegido, seleccionado las dos eh, partes de mi entidad, o sea, mis dos entidades, voy a ir a trayecto y le voy a decir unión. Bien, bien. Ahí queda una de las formas de interrelación. Voy a volver a copiar y pegar esto. Lo voy a poner un poquito más abajo. Acá. Y lo que voy a hacer ahora es una sustracción. También voy a conservar el original. Y acá al lado voy a colocar, voy a hacer la sustracción. Para eso voy a elegir primero el que quiero que reste. Al, que, al, a la figura que quiero que reste. Entonces, de trayecto, en este caso, la sustracción, el programa le llama diferencia. Bien, entonces, el primer elemento que yo elijo va a ser el que va a restar al segundo que elijo. Bien, y por último, voy a mover todo esto un poquito más arriba, vamos a hacer otra interrelación de intersección también. Voy a duplicarla acá para que se vea el resultado de la operación. Trayecto y entonces acá intersección. Esta es la figura resultante. En cada una de estas operaciones deberán consignar, recuerden que tenemos una capa que hemos creado contexto, entonces en cada una de estas operaciones que, que elijan eh, deberán consignar la operación que queda. En este caso, por ejemplo, intersección, eh, eh, sustracción o unión. Lo mismo con las que hemos hecho eh, al principio con eh, lo de la generación de, de formas. ¿Bien? Recuerden guardar. Eh, y exportar la lámina como... guardar, perdón, la lámina como SVG.